Quería agradecerle por todo el apoyo que tuvo el video anterior. La verdad que tiene más de 100 comentarios, mucha gente diciéndome qué es lo que tengo que hacer, que eso a mí me ayuda más o menos tener una idea de cómo seguir. Tampoco es tan fácil el, el agarrar y decir eh, quiero revivir un auto porque tiene muchísimas cosas, no? Muchísimos eh, trucos y cosas que, que tengo que aprender. Así que bueno, gracias a todos por colaborar y vamos a, a ver qué sale hoy. Le compré una, una funda al Falcon, pero parece que no fue la mejor idea. No Le quedó muy bien, se, se sale. Y nada, necesitas una lona de un silo prácticamente para tapar este auto, porque es gigante. Así que vamos a ver qué, qué le podemos conseguir. Por lo menos le tapa lo que es más importante, que es la parte del tablero. Que no que no quiero que se seque y que el volante tampoco se arruine más de lo que ya está arruinado voy a sacarle toda la alfombra voy a sacarle este asiento me dijeron que esta alfombra es la original pero no, no es así la calidad de esta alfombra muchacha no es, no es buena está fea así que vamos a sacar todo eso y vamos a dejar el piso pelado lo voy a dejar listo para pasar de la moladora. con las preguntas, con las dudas ustedes que saben, ustedes que tienen un Falcon hace tiempo está rota la cerradura se ve que ya ha sido reparada. Está rota acá, fíjense. Baila, sí, no, no, tiene, no agarra nada. Y la duda mía es, ¿cómo hago para arreglarla si todo esto está soldado? ¿Sí? No le veo por ningún lado ningún tornillo y está soldado. O sea, no, no se saca. Eh, ¿Cómo hago para, para repararlo? ¿O es solamente metiendo la mano por acá abajo? Y acá les muestro la, la chapa que varios me habían dicho que la... Que la mostrara y bueno un par de, de detalles de la puerta detalles pequeños no <ríe> ay me vas a dar laburo me vas a dar laburo falcon si la da que tengo por saber el estado del piso acá fue reparado ¿eh? fue reparado así que Vamos a ver qué, qué pasa. Para los que están en duda de cómo desarmar, sacar la butaca. En mi caso son todas tuercas 13. Así que es bastante, bastante fácil. Usar la amoladora porque esos tornillos están, están clavados. Están muy derrumbrados y, y no va con la llave. Eh, yo no sé mucho de chapa, pero sí creo que todos deberían... No dejar que se oxiden así los autos. Por lo menos pasarle antioxidante o algo. Pero dejar que el auto muera así. La chapa pelada sin nada. Es un crimen. Creo que acá abajo. Va a haber mucho lago. Ahora les muestro. Acá estamos con la cruda realidad fíjate ¿qué decís vos? ¿le mando cepillo de alambre y entrecidante y listo? ¿Ah? Miren, miren. no está tan grave igual pero hay que, hay que hacer, hay que hacerle acá también fíjate, está quebrado esta parte del cinto es muy importante también así que bueno, vamos a pegar la barriga Ve que acá está el piso del falcon ahora le vamos a pegar una barrida como para sacar un poco de muro acá adentro este, Bueno amigos, ¿todo bien? Bienvenidos a la segunda parte del, del video eh, El día de hoy lo que vamos a hacer es... Bueno, lo que voy a hacer yo, que ustedes van a ver, <ríe> gracias por, por la visita eh. Vamos a, a rasquetear lo que es el piso con la amuladora, disco de alambre Y voy a sacar todo lo que se pueda rescatar y ver qué es lo que cómo está el piso Después se lo voy a pasar un antioxidante. Así que bueno, gracias por, por la visita y acompáñame a ver cómo está el, el piso del Falco. Siempre, gente, este, yo sé que suena repetitivo. Que todo el mundo que usa moladora dice lo mismo en YouTube, ¿no? Pero siempre usar los elementos de seguridad como lo más básico, ¿no? En este caso, los lentes ¿sí? de protección. Este es un cepillo copa, se le llama. Simplemente se lo enrosca acá y listo, lo trabamos, un poco de fuerza, un poco nomás, porque a medida que lo vayamos pasando va a quedar, se va a ir trabando. Acá empezaron las, las malas noticias. Este Le cambiaron el piso, pero no le hicieron un buen tratamiento de antioxidante y esto es lo que pasa. Todo el laburo que le hicieron al reverendo Cuete, Ahí no creo que esté tan grave, ¿eh? me parece que... Tiene todavía cuerpo la, la chapa ¿Y acá qué opinan? No sé si está tan mala ¿eh? Mirá Me Veo que le queda Milímetros de chapa No es como eso Digamos que está todo Todo comido ahí No sé si tengo razón Y más o menos para guiarme, bueno como ustedes saben yo no sé nada de chapa. Pero más o menos para guiarme en los lugares donde está podrido le, le mandé cinta. Como para no malgastar antióxido que está más o menos salado. Después tengo que soldar de vuelta. Acá, no que si suelo una grandela grande. Ahí también, ahí se ve que estaban los, ahí están los asientos, los huecos los asientos. Y ahí está parte del zócalo también. Así que bueno, ahora vamos al proceso de pintar. Para pintar, compré este. Me lo recomendó el, el de la pinturería. Y pincel y listo, no hay tanta magia. muy bueno porque es bastante espeso así que pareciera pareciera como que lo protege de verdad <ríe> esperemos que dure unos 50 unos 47 años más como que tiene el auto tiene una chapa muy buena muy muy buena creo que estoy acostumbrado a ver autos nuevos no no se compara con, con lo que hacía Ford antes ¿no? otra sorpresita pero bueno la verdad es que es muy poco lo que tiene el auto vamos a pintar acá que está pelado